a comenzar a trabajar con el ejemplo de la clase 5. Nos pedían solicitar al usuario 5 números, permitir listarlos por pantalla, indicando el máximo, el mínimo y el promedio. Por otra parte, poder modificar el valor de cualquiera de los números cargados, indicando el índice del mismo y el nuevo valor. Bien, vamos a utilizar la biblioteca del ejercicio anterior. No le vamos a incorporar nada no vamos a necesitar nada, es utn.h, está tal cual la de la del ejercicio anterior. ¿sí? Comencemos por hacer un define que, que tenga en cuenta la, la cantidad de números. Esto nos permitirá, si, si tenemos la necesidad de, de agrandar o achicar, tener en un solo lugar esa cantidad de números. Entonces no, no tendríamos que ir a buscar en todos los lugares del código donde utilizamos como, como límite el, el número 5, sino que directamente en cantidad estamos, estamos expresando la cantidad de números que le vamos a solicitar al usuario. Vamos a hacer un array de números, en este caso va a ser un array de enteros, que va a tener indicado entre corchetes la cantidad. ¿sí? Que es este define, o sea sería lo mismo que poner el número 5 vamos a utilizar un auxiliar para el número ingresado otro auxiliar para el índice del array por otro lado vamos a tener el valor ingresado y por último la opción del menú vamos a, a construir un, un menú de, dos, de tres opciones va a tener mostrar modificar y salir bien vamos a comenzar pidiéndole al usuario que nos dé los cinco números del array para ello, necesitamos hacer un lazo de control que pueda pasar, que se repita cinco veces. A pesar de que hay varias formas de hacerlo, es candidato a ser utilizado el for. En este caso el for va a ir desde índice de Array 0 hasta que índice de Array sea menor a cantidad, incrementándose por cada vuelta que se pega dentro del for en una unidad. Recuerden que el más más sería igual que escribir... Índice de Array igual a índice de Array más 1. ¿sí? También funcionaría con el menos menos. Es como restarle 1 o sumarle 1. Se puede hacer de esa manera que es más resumido. Bien, vamos a utilizar nuestra función getInt. Recuerden que a esta le pasábamos eh, el mensaje. Que queríamos que le muestre al usuario. En este caso ingrese el valor. Aquí vamos a tener el número ingresado. Y luego en nuestro Array. En la posición Índice RAI, la cual se la indicamos entre corchetes. Va a comenzar siendo la posición 0, luego la 1, la 2, la 3, la 4. Y en ese momento se va a dejar de cumplir esta condición. ¿Por qué? Porque a partir de que la posición 4 no es... Disculpen. Porque a partir de que la posición 5... Deje de ser, porque a partir del número 5, se dejará de cumplir de que índice de array es menor a cantidad. Entonces, va a entrar cuando sea 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, aquí ya tendríamos, luego de que este for itera 5 veces, tendríamos todos nuestros números ingresados. Vamos a armar un menú de tres opciones en el cual la tercera opción va a ser salir. O sea, si el usuario nos ingresa la opción 1, vamos a mostrar, si nos ingresa la opción 2, vamos a modificar y si nos ingresa la opción 3, vamos a salir. Por lo tanto, lo que vamos a, a tener en cuenta en el, en el while es que mientras que la opción sea distinto a 3, que sería la que, el número que vamos a asignar a salir, nosotros vamos a seguir iterando. Vamos a pedirle al usuario a través de la función getInt que nos ingrese un número entero. Ese, ese número es el que vamos a utilizar en la opción menú. Fíjense aquí, que aquí cuando declaramos opción menú, la inicializamos en cero. ¿sí? Para que no se dé la casualidad de que inicie en el número 3 y esto nunca se cumpla. Y bien, aquí estamos implementando un switch. Recuerden que el switch nos permite evaluar este el, el contenido de esta variable, que es del tipo entero. Y luego construimos los casos. El case cuando sea igual a 1, vamos a hacer algo. El case, cuando sea igual a 2, vamos a hacer algo. Y recuerden que siempre debemos finalizar cada caso con un break. Porque si no, se va a ejecutar el caso 1 y a continuación va a ejecutar el caso 2. ¿sí? Es fundamental. Es parte del case terminar con un break. Bien, ¿qué vamos a hacer en el caso 1? Mostrar. Por lo tanto, aquí vamos a ingresar. Vamos a, a mostrar la leyenda índice y valor. Y luego vamos a proceder a recorrer el array desde la posición 0. mientras que se cumpla la condición que el índice del array sea menor que 5, incrementando en cada vuelta del for en, el U, en 1 el índice, vamos a imprimirlo. Fíjense que para imprimirlo utilizaremos el printf y en este caso vamos a tener dos variables. ¿Por qué? Una corresponde al índice y otra corresponde al valor. Ambas son del tipo entero. Índice de Array. ¿Y cuál es el valor? Bueno, es el valor que tiene el Array en esa posición. ¿En qué posición? En la posición índice. Por eso, entre corchetes, lo que le indicamos es el índice del cual queremos conocer el valor. Bien, ahí terminamos con la función mostrar. Y ahora nos pedía que permitamos modificar cualquiera de las posiciones del Array. Bien, entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir al usuario que ingrese el índice que desea modificar. Vamos a verificar que el índice se encuentre dentro de los parámetros lógicos, que son lógicos para nuestro caso. Bueno, un índice no puede ser negativo, por lo tanto vamos a consultar, vamos a verificar, vamos a validar que el índice sea mayor o igual a cero. Y que a su vez se dé la condición, fíjense, la condición AND se escribe con el doble ampersand. Tiene que ser mayor o igual a cero. Y el índice del array tiene que ser menor a cantidad. O sea, no sería válido ni los negativos ni los que sean mayores o iguales a 5. Por lo tanto deben ser menores a 5. Una vez que tenemos nuestro índice... ¿Qué hacemos? Le pedimos al usuario que nos ingrese el valor que quiere dejar en ese índice. Y en ese momento el valor ingresado lo guardamos ¿dónde? En el array de números, en la posición índice array. Disculpen. ¿Sí? En la posición índice array, que era la que le habíamos solicitado al usuario, que habíamos validado que esté dentro de los valores que tenemos permitidos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, en esa posición guardamos el valor ingresado. En el caso de que esto no se dé, vamos a imprimir por pantalla un mensaje de error diciéndole que el índice ingresado está fuera del rango. Bien, ahí terminamos con nuestro código. Ya cumplimos con, con todo lo que nos solicitaron. Podemos compilarlo y probarlo. Nos piden el primer valor. Vamos a ingresar un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Y ahora tenemos nuestro menú. Nuestro menú nos permite pulsando 1 mostrar y nos dice que el índice 0 tiene el valor 1, el índice 1 el valor 2 y así sucesivamente. Vamos ahora a modificar uno de los valores. Por ejemplo, ¿qué índice? Vamos a decirle que queremos modificar el índice menos 1. ¿Qué nos dice? Que el índice ingresado está fuera de rango. Ok, vamos a modificar nuevamente. Y ahora vamos a indicarle que queremos modificar el 66. También nos indica que está fuera de rango. Ahora vamos a modificar uno que podamos modificar. Por ejemplo el 3. Y en su lugar, en la posición 3, vamos a poner 333. Vamos a mostrarlo. Y ahí vemos que la posición 3 tomó el valor 333. Solo nos resta probar si funciona al salir. Funciona. Así que esto fue todo por hoy. Es el ejercicio de... que corresponde al ejemplo de la clase 5. Chau.